Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy yo, Nicole, aunque no puedan verme. Pero en este nuevo video quiero compartirles una receta navideña. Antes de empezar voy a ser un poco honesta con ustedes, ya. La receta en sí es un poco complicada para nosotros los mortales que no somos expertos en repostería. Pero no se preocupen porque cuando lo prueben me van a agradecer. De verdad que les va a salir buenazo. Así que si están listos, acompáñenme a preparar estas galletas navideñas que son infaltables durante esta época. Van a necesitar mantequilla a temperatura ambiente, que, ojo, no es igual a la mantequilla derretida. Como queremos que el color sea pálido, le agregamos azúcar blanca y lo batimos. Si al tocar la masa lo sienten un poco granulado, sigan batiendo por 5 minutos más hasta que la masa se ponga aún más pálida. Casi como de mi color. <risa> Luego se agrega un huevo y dos yemas y una cucharadita de extracto de vainilla. Porfa, no se guían con lo que estoy mostrando ahorita porque me equivoqué y le eché más huevo de lo que debía, pero tranquis porque el resultado salió igual de perfecto. Cuando esté listo, se le agrega una cucharadita de sal, tres tazas y media de harina y media cucharadita de polvo de hornear. Yo preferí colar la harina por si acaso hay algún grumo. En esta parte, yo les recomiendo mezclar todo con la espátula para que no se ensucie mucho alrededor. Y cuando se incorporado, lo baten, pero tampoco tanto porque no queremos trabajar la masa demasiado. La masa tiene que estar fría, así que la vamos a meter en el film o plástico de cocina, como quieran llamarlo. Si la masa queda muy grasosa, no se preocupen que también hay solución. Solo se le agrega más harina hasta que sientan que ya no se pega. Una vez lista, se va a la refri por mínimo dos horas. Como el nuestro está un poco mojado, la dejamos durante toda una noche. Uno de los problemas más grandes a la hora de amasar es que la masa se pega, así que tengan un poquito de harina a la mano para poner sobre la superficie. Recuerden que la masa tiene que estar fría, así que yo les sugiero que la apartan y lo que no usen lo vuelvan a meter a la refri. el momento de extender la masa, procuren hacerlo parejo para que las galletas no salgan unas más grandes que otras. Una vez listo, empieza lo divertido. Asegúrense que los moldes tengan la parte cortante hacia abajo. Y si tienen más moldes, póngalos todos a la vez para hacer este proceso más rápido, pero con cuidado para que no estén tan cerca el uno al otro y así eviten que se corten o que se jalen las formas. Luego retiran la masa y lo que sobra se vuelve a usar. Ahora presten con atención porque les voy a dar un secreto. Una vez que tengan todo en el molde, métanlo a la refri por 20 minutos más. Esto servirá para que la masa no se deforme al momento de meterla al horno. Lo que se le echa encima se llama Royal Icing y créanme que se van a volver locos al momento de decorar las galletas. A pesar de que se llama Royal, la mezcla es bastante simple de hacer. Solo necesitan azúcar impalpable, limón, huevo y obviamente los colorantes todo lo líquido, échenlo en el mismo lado y empiecen a revolver de a poquitos para incorporar el polvo dependiendo cómo quieran decorar las galletas existen dos formas de hacerlo primero es con el delineado y luego es con el relleno para el delineado solo necesitas agregar el colorante que quieras y para el relleno si sí necesitas echarle un poco de agua para que quede un poco más suelto pero tampoco tan líquido, no sé si me entienden espero que sí Solo tienen que poner eh, la mezcla del Royal Licing en la manga y empiezan por los bordes. El delineado servirá como barrera para que cuando se eche el relleno no se desborde, es decir, no pinten toda la galleta. Les recomiendo tener la misma cantidad de mangas para cada color para que no estén lavando a cada rato y tampoco se demoren tanto Porque les aseguro que les va a salir un montón de galletas y van a demorarse bastante Así quedaron mis galletas y yo sé que está un poco colorido y afanoso Pero de verdad que nos encantó hacer esto Y también les pusimos un poquito de chispitas de colores para darle un toque más cool De verdad espero se atrevan a hacerlo, especialmente con alguien porque sí es un poco tedioso Pero de verdad le va a salir muy muy ricas y les va a rendir para muchas personas Que van a tener que regalar a su abuelita, hermana, a la gente en su trabajo, etcétera les dejo por aquí mi Instagram y no se olviden de suscribirse a mi canal y darle click a la campanita para ser los primeros en ver mi contenido. Les mando un beso y espero sus fotos de las galletas. Los quiero mucho chicos. Bye.